Hijo, mami, ¿estás ocupado? Sí, pero dime. Mira, se me cerró el Facebook. Quiero entrar de nuevo y me está pidiendo una clave. Yo no sé eso, ¿Bueno sabes? No, mami, yo cuando te quedé la cuenta, tú mismo pusiste tu clave. Ah, te lo hubiese dicho, así también la sabés vos. ¿Por qué no me la pediste? Mm, a ver, a ver. A ver, hijo, por favor, que no me acuerdo. A ver, intentemos otra virgen de Guadalupe. No. Jesús, en ti confío. Mm. Mami, ¿por qué no buscas en tu cuaderno? Ahí apuntas todo. Ahí en mi cuaderno, seguro que está ahí. Ahí vengo. Claro seguro de por acá, a por acá debe estar, ah, acá, Facebook, clave tu conejito. Mi amor, atesta, ¿ves? Te dije, a ver, dime cuál es. No, no, este es personal, dame, ya me la sé, gracias.